¿Qué tal? Me llamaba. Hola Gonzalo, sí, es que ya tengo listo tu presupuesto. ¿Tan rápido? Sí, es que lo hice con este software. Buen señor. Wow, estoy totalmente sorprendido. Si quieres saber más de este software, haz clic en el enlace.